So, let's go. Ahorita ¿Sí? ya son las 12 en punto. Ajá. Mira. Aún 11.59 Pero. Pero es el cumpleaños de mi mamá. Es 6 de agosto. Nomás que les vamos a resumir en varios pedazos este día. Sí, Nomás que ahorita van las mañanitas a las 12. Nomás que no nos descubre mi mamá. Ahí lleva la bocina y todo. Ajá. Así que vamos a poner las mañanitas. Pero ahí lo vamos a encimar, Ah, ¿eh? exacto. Con algo. Y aquí está. No, mira. Estaba jugando. Estaba jugando. Pero dale, dale, dale. Lo desconcentramos. Ven. Pero. ya son? Ya las 12 en punto. Ah, no, no. Hola, hola, hola, hola, Venimos hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Las dos en punto, hoy si sí no te quedamos mal 15, 16 o 17 ¿Cuántas cumples más? ¿15? Uh, 15 15 Yo <risa> <No>, 13 <risa> Exacto, Mario, mi papá es más chico, cumple 13 y mi mamá 15 Es que lo agarró pollito la... no, no, no. <risa> Vuelta, como vuelta. dice mira. Coreografía, Nano, Nano". Somodad". Somodad". Muchas". Somodad". Somodad". Muchas". ¿Lo que sigue, Nano lo que sigue, Nano". Nano". Nano". ¿Lo que sigue? Nano". Nano". <risa> Sigue Mario el chambelán especial. No había que enseñar Es el que sale las fotos. Decirles que de verdad, este. De verdad, de verdad, de verdad, nos, nos agarraron nos agarrar el disproviso. Mi Mira Mario, ¿quién es? Altavoz, dice. Ángel. ¿Angel? Altavoz. No, lo pegó, lo pegó, lo pegó. Es que está al revés. <ríe> bueno. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Va a ser tu cumpleaños con canto a ti. Es el rápido, sí, es la el, el, el mañanita rápida. Y pues Paul, mañana vas a continuar Paul, vamos, vamos a continuar, a continuar ya Mario. vamos a dormir. a dormir. Son las 9 de la mañana Paul y ya anda, miren como pueden ver, ya Paul ya está decorando. De poco a poco hay un, este, algo sencillo. Paul y papá se levantaron desde las 7 de la mañana. Y este empezaron a, a decorar. Sí, Ah, pero. ¿Sí? Sí, wow Pero vale la pena. Va a ser sorpresa para mi mamá. Y pues ahorita les voy a ir mostrando cómo va a ir quedando. Y miren, pablo que lleva hecho. Y pues al rato más tarde les voy a mostrar cómo queda al final. Y miren, aquí está mi papá inflando el globo. Nunca la había visto decorar. Más tarde les voy a mostrar cómo va este avance. Y aquí está la Auri. Ella en primera fila todo el tiempo. Y pues también todo lo van a ver en el en vivo de mi papá. Si no lo han visto, vayan a verlo a su canal. Al rato nos vemos. Miren, miren, ahorita yo saqué el pastel, pero es sorpresa, no lo ha visto mi mamá Se lo mandó Laurita, hija de Bertita, gracias a todos por ese, ese, ese bonito pastel Y pues ahorita se los voy a mostrar, nomás que ahorita mi mamá se está, se está bañando y es sorpresa, no se lo queremos mostrar. Y mira qué bonito pastel. Dice, felicidades, Blanquita. Y pues este es el, el bonito detalle que le mandó nuestra amiga y suscriptora, Laurita Toscano. Y también este la, esta Bertita. Gracias, la verdad, por este bonito detalle. Y pues miren. Ya se ve mejor, ya con luz y todo se ve mucho más bonito. Y Paul hizo este bonito video cortito para que estén en las pantallas. Feliz cumpleaños, Blanquita. Y estas bonitas rosas. Y pues ahorita vamos a esperar que salga del baño. No, sorpresa, no más que yo lo saqué así de improviso, así rápido, para enseñárselos a ustedes. Ahorita ya viene en camino. Ya, ya, a ver, vamos a ver cómo, cómo quedó, cómo se arregló, para que ustedes la vean. Y ahorita la vamos a recibir. A ver, ¿dónde está? Oh, ¡Qué guapa! Mira, ese pastel te lo mandaron. Te lo mandó Laurita, hija de Bertita. Lo hizo con todo corazón. Dijo que se hicieran un pastel con tu nombre y pues... Muchas gracias, Laurita, por haberse tomado tantas molestias. De verdad, se lo agradezco mucho. Desde el año pasado eh, que me envió mis flores y mi pastel. Cuando yo estaba triste porque estaba pasando por una enfermedad. Pero gracias a Dios salimos adelante y aquí vamos Muchísimas gracias por todo. Y ahorita en el en vivo, pues ella ella lo va a tener aquí y así va a estar en el en vivo. Vayan a verlo en el canal Lecto de del Crema, si no lo no han visto. Pero ahorita vamos a ir yo y Paul, nos vamos a dar la misión de comprarle algo rápido. Porque sí, exacto. sin querer, en los cuatro el día no alcanzamos y vamos Pero a... Pero no a, a... sabemos qué vas a comprar. Pues no, es lo no, que, a, es qué lo vamos que a le, le vamos a, le le a Vamos aquí a una tienda, vamos a ver qué Vamos puedo, a elegir amor, porque yo no, no sé muy bien los gustos de mi mamá. Sí, no sé, yo tampoco. <risas> vamos a decidir por cuál. Vamos ah, a darnos la tarea, eh. A ver, cuál Llegó Ángel al rescate Porque ah, eso más lo menos no bueno, Nomás que ve, vamos a ver por cuál Me sí, habían gustado estos, pero, pero no Pero no hay del 3 Entonces estamos por estos pero vamos a ver si hay tres porque es muy pequeño. Uh -huh. Fíjate, a veces batallas por pequeño y luego por grande. Ya ni sabes por qué. Sí, pero, pero ahorita de todos modos los cogemos rápido. Ya, ya, ya cuando, cuando... los escojamos, ya se los enseñamos. vamos a enseñar. Ajá, ya, les ah. mostramos ahí. si sí, logramos conseguir nuestro objetivo. A ver, sácalo para ¿Qué? que se los enseñe. Haz de cuenta que son unos zapatos que va a usar diario. Sí, es que fíjate, a mi mamá le gusta mucho lo que son los zapatitos así. Ajá, exacto, así, bajitos. Bajitos, sin Y tacón, bonitos. <risas> y así como muñequitas. Ah, exacto, como muñequitas de porcelana. Y pues vamos a continuar vamos Ajá, a Así comer, que vamos ¿no? a comer Mario vámonos, y vamos no, a ver ya si hace es... hambre, ya tengo hambre. Y la neta no he comido en todo el día por el, desde el en vivo, porque hicimos desde, desde vivo. la mañana no hemos Ajá, comido. Eh, bueno yo no he comido desde la, la mañana neta, desde que ya hicimos el hambre. en vivo ya no ya como que ya tengo hambre ya ya ya una hamburguesa que Una hamburguesa o una, una pizza lo que, que sea. Pues, sea Mario, vamos a continuar. Carne. Vámonos. Vamos a ver. el regalo ahí oh es el regalo no me da un pequeño detalle igual que nosotros sabemos que te mereces más pero este año pues pues pienso que ahorita te vamos a dar más Tuvo Estuvo COVID. pobre y estuvo el COVID, ¿eh? COVID no crea Es un detallito que improvisamos ahorita aquí, porque pues, nos sentíamos incómodos porque no te habíamos dado nada. ¿ah, por? Sí, más sí. que nunca te damos nada. <risa> <risa> es mi primer regalo. No, pero fue improvisado. Como estuvimos ocupados haciendo mí y todo, ya no nos, dio, no nos dio mucho tiempo. No, pues no. Pero pues dáselo, por favor. Que lo abra. Hey. Ah, ah, ah, ah. Ahí de muñequita pero. Pero lo pues, compramos para que los usos ya le hacer como Anastasia, que no le quedara la zapatilla y ahora teníamos que andarla buscando. Wow. Sí, okay. sí es, que ella, es que ella es la princesa Ella es este, la Cenicienta Ella sí, es la Cenicienta Ella no es Anastasia okay. Uy, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video Pues de lo que sucedió en todo el día de nosotros Sí, fue la recopilación desde allí Aunque el, faltó muchas cosas que nos pasaron en el en vivo de detrás Ah, Mario. pero vayan a ver el en vivo Ah, a verlo? exacto eh, que, salidas, todo. De todos modos, salió bien el en vivo Gracias a Dios Sí, Mario Pues nos vemos hasta el siguiente video esperemos que les haya gustado y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Vayan a seguirnos a las cuentas de Facebook Ajá, y, Instagram. y Instagram. Ahí se la aparece. Eh, y aquí también sigan andando. a Nano. IndyPay.